Entente que me iba a poner el No, Un tema que cantar ya en el... ...eso... ...cantamos o rezamos... se me vamos. vale, patón. La rama, si sí, la quita, no sé. Arroyano, quién te tocará de noche con la luna, y aunque nevara la rama, aunque nevara rezada, y eres amiga mía de las que quieran. Cásate con mi amante, si yo me muero a la rama, si yo me muero, rezar Mal partida la llana, caceré, se lo yo. viva, viva mi pueblo, que el arroz, Arroyano quien te tocará De noche con la luna